que hay últimos días y registrar que unas no estaban infecciones respiratorias agudas, que hay Cochabamba ya hasta declarada zona epidémica con 18.990 casos, Nisgawan. Recalcar que estamos aún en zona epidémica, así ha habido un descenso con relación a la semana anterior, pero nos mantenemos en zona epidémica, Eso significa que el riesgo de, de tener... Eh, eh, casos eh, se mantiene. Cochabamba, departamento Maipita, que hay lunes 15 de julio, aguas, cuterenango, que hay clases, ninkuman, Maipi, servicio departamental de salud, ruan, que recomendación recomendaciones. No enviar si estás resfriado. Esto es tanto en escolares como trabajadores de instituciones. Hay que reducir, esa es la primera barrera no olvidarse de lavarse frecuentemente las manos y no automedicarse. Según datos servicio departamental de salud, población afectada y las Uhmama 38 años guatayog magaza carga ux erida azuarga o aguanta chunca guatayog, necta maipita que hay he hecho carga mana manta hermanunta, que hay he hecho registrar con y y necta.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 matata Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, R. Chay Warmita, Maipi, acusada por el delito de tentativa de infanticidio, Maipi Chay Menor, casa en un Tatan, Necta. Se le ha hecho la aprensión correspondiente, se han llevado las medidas cautelares, ella se encuentra ya aprendida y obviamente eh, tiene ya... Uh detención en San Pedro de Sacaba. Esto es una primera etapa de investigación, hay que hacer la subsunción para hacer la adecuación del hecho al derecho y determinar si realmente está bien testificado.